Buenas, buenas. Bienvenidos al canal del Profe Paul. La idea del video de hoy es explicarle cómo funciona un circuito de combinación. Seguramente hay un montón de circuitos dando vuelta por ahí. La idea es utilizar llaves de combinación para poder lograr este efecto. Nosotros de esta manera vamos a poder encender y poder apagar desde dos lugares distintos. ¿Cómo vamos a lograr esto? Vamos a hacerlo con llaves de combinación. Estas llaves que tengo acá no son llaves de un punto aparentemente si yo la miro con respecto a esta es igual pero ahora vamos a ver que no que son distintas si les parece vamos a la práctica todavía no te suscribiste Dale. activa la campanita no te olvides Lo que vamos a necesitar para esta práctica son dos llaves de combinación, un portalámpara, dos cables para unir las llaves, un cable de entrada a la llave, un cable de alimentación. Como podemos ver estas tres teclas aparentemente son iguales, pero estas dos son distintas a esta porque tienen esta, tiene un terminal acá, acá y uno en el medio. Lo mismo que esta. Acá se puede ver cómo funciona internamente, cómo se mueve el punto uniendo el centro con este lado o el centro con este lado. Pero esta solo tiene un terminal acá y acá solamente una llave de un punto, esta no la vamos a utilizar. Para ir ganando tiempo vamos a cortar los cables, estos dos cables van a ser los que van a unir los extremos de la llave y con este vamos a alimentar. Para empezar vamos a unir el extremo de una llave con el extremo de la otra, el extremo de una llave con el extremo de la otra. El principio de funcionamiento de este tipo de circuitos es el siguiente. Lo que vamos a hacer con estas dos llaves es seleccionar por qué cable de estos dos va a ser por donde circula la corriente que va a alimentar la lámpara. Este circuito es un circuito de combinación en donde se va a alternar por dónde va a cerrar el circuito. O cierra por este lado o cierra por este lado. Ahí está el secreto del funcionamiento de este circuito. Acá les dejo el circuito que va a llegar la línea hasta el centro de la tecla número 1 de los extremos de la tecla número 1 vamos a conectarnos con la tecla número 2 también en los extremos del centro de la tecla número 2 vamos a llegar hasta la lámpara y de la lámpara tenemos que llegar al neutro que lo vamos a tener en la boca de la habitación o el lugar donde estemos conectando la lámpara cada una de las teclas en dos cajas diferentes para poder manejarla desde los dos extremos de un pasillo o de una escalera. Ya tenemos el primer paso. Como les decía anteriormente, este punto va unido con este punto y este punto va unido con este punto. Pero no se hagan problema porque si esto lo ponen de esta manera es exactamente igual. Como se pueden fijar, yo acá no estoy cambiando la conexión y la lógica parece al revés. Pero no hay ningún problema en que cruce los cables. Esto no tiene polaridad, así que no se hagan problema si no ponen el que corresponde en cada lado. Eso sí, tenemos que conectar los extremos. No lo podemos poner en el medio. El medio ahora vamos a ver cómo lo vamos a conectar. El próximo paso es alimentar. ¿Lo puedo alimentar por este medio o lo puedo alimentar por este medio? Esto es un circuito simétrico. Todo lo que puedo hacer acá... Lo voy a poder hacer acá. No hay ningún inconveniente. Aflojamos el tornillo. Simplemente esto es un modelo didáctico para que se vea cómo funciona este tipo de circuitos. ¿Dónde vamos a ubicar estas llaves? Por ejemplo, esta llave va a ir en la parte de abajo de la escalera y esta arriba. O al revés. Vamos a traer la alimentación por este terminal en una de las dos teclas. Vamos a entrar, dijimos, por el medio. La alimentación en un extremo y por el otro extremo va a ir directamente a la lámpara que nosotros queremos conectar. Esta lámpara seguramente la deben haber visto en otros videos. La vamos a utilizar para hacer la prueba aflojamos el terminal y conectamos el cable marrón todo lo que tenemos en rojo o marrón es todo línea no podemos juntar un cable rojo negro o marrón con el celeste queda claro no esto es línea esto es neutro si nos fijamos acá estos dos terminales, rojo, celeste, los voy a tener que conectar en forma intuitiva a línea y a neutro. Para la práctica nosotros tenemos este terminal en donde vamos a conectar línea, neutro. La línea la vamos a conectar acá. el neutro lo vamos a conectar acá ya tenemos el circuito terminado esto es un enchufe que lo vamos a utilizar para poder probar desde nuestro alargue y acá tenemos la lámpara conectada en algunos videos aparecen dudas por ejemplo de qué pasa si no tengo el neutro en el lugar adecuado a veces cuando tenemos un circuito que ya está armado, por ejemplo, un, una llave de, que maneja una lámpara, solamente nos va a servir para manejar esa lámpara, pero no tenemos alimentación en la boca donde tenemos la llave. En el video anterior donde explicaba cómo conectar un punto y toma, lo que tenemos que hacer es agregar o llevar el neutro, el cable de neutro, hasta, hasta donde se necesite. ¿De dónde vamos a tomar ese neutro? Generalmente lo tenemos en la boca de techo donde tenemos la lámpara. Para hacerlo más fácil, si nosotros necesitamos traer un neutro, vamos a tomarlo de algún toma cercano o directamente de la boca que tenemos en el centro del techo. Con el circuito ya armado vamos a ver cómo funciona esto. La línea llega hasta un extremo del circuito que nosotros estamos planteando. La alimentación va a tener que llevarse hasta esta tecla a través de estos dos cables que salen por acá. Pero en ningún caso va a unir la alimentación por acá y por acá a la vez. Porque como habíamos dicho anteriormente, la tecla lo que hace es unir un punto o el otro. Selecciona desde la entrada si va a salir la corriente por acá o si va a salir por acá. A esta llave la podemos llamar de selección. Ahí se ve. Selecciona para un lado o para otro esta llave dijimos que era igual entonces si la alimentación viene por acá o por acá vamos a tener que combinar cualquiera de estos dos cables con este cable que le va a llevar la alimentación a la lámpara se entiende de la lámpara nos vamos a ir directamente a neutro qué significa esto en el caso que yo tenga una llave de un punto, estos dos cables son los dos cables que va a tener que unir la llave de un punto. Si vengo de acá a través de la llave hasta acá, le llega la alimentación a la lámpara, pero como nosotros queremos hacer un circuito de combinación, vamos a hacer la combinación a través de dos interruptores. Estos dos interruptores van a estar ubicados en diferentes lugares, no van a estar en la misma caja. ¿se entiende el concepto no? vamos a ver cómo funciona línea selecciona uno de estos dos caminos conecta la lámpara si yo tuviera esta tecla en una posición digamos allá y esta en esta posición nunca va a poder haber continuidad porque yo voy a tener la alimentación puesta acá y la salida va a estar conectada acá entonces esto no iría a ningún lado la lámpara estaría apagada acá tenemos cuatro opciones cuando la tecla está coincidiendo con esta otra tecla va a estar la lámpara encendida cuando cambio de posición las dos va a seguir estando encendida porque en vez de hacer la conexión por un lado, la hace por el otro. Enciende, apaga, enciende, apaga. Vamos a verlo en forma práctica, así se entiende bien. Acá ya traje la alimentación. Vamos a hacer una serie de pruebas. En esta situación tenemos que la lámpara está apagada. Cambio de posición acá o cambio de posición acá. Y la lámpara se tiene que encender vamos a ver de este lado, se enciende. Si cambio de posición acá, se apaga, enciende, apaga. Lo puedo encender de acá o lo puedo encender de acá, lo puedo apagar de acá o lo puedo apagar de acá. ¿Cómo es la lógica de funcionamiento de este tipo de circuitos, cada vez que toco cualquiera de las dos teclas, la lámpara cambia de estado. Si está apagada, se enciende y si está encendida, se apaga. Espero que les haya quedado claro. Cualquier inquietud me lo dejan en los comentarios y vamos a tratar de resolverla a la brevedad. Eso sí, si les gustó, denle un like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Recuerden que todo lo que estoy haciendo acá lo estoy haciendo bajo todas las medidas de seguridad. Tengan cuidado cuando trabajan con electricidad. Siempre protéjanse y corten la alimentación antes de meter las manos.